¡Ey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? O sea, me refiero a ti, pues no, sí creo que quedó claro. El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus. Yo sé que te gustaría tener los temas personalizados de WhatsApp, y no solamente con colores bonitos, sino con temas de tus series favoritas, animes, videojuegos, películas, lo que tú quieras, papá. Incluso sabrás cómo instalarlo sin ese problema reciente de la Play Protect, que en realidad no es más que una actualización de la Play Protect que nos avisa que toda APK podría ser dañina. Y como siempre podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, cambiar tu voz, tener una última hora de conexión falsa y mucho más. Y si te gusta el video, pues comenzamos. ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, explicado con toda sinceridad, con sus ventajas y sus desventajas. Y la primera desventaja que vamos a ver es que tenemos que desinstalar nuestro WhatsApp normal, si es que es la primera vez que instalas. Pero no te preocupes, que si sigues estos pasos no vas a perder tus conversaciones, ni tus stickers, ni tus momazos. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al enlace que te dejo en el primer comentario Lo cual te llevará a mi página web que tiene una explicación textual de todo lo que te estoy comentando en este video Vamos a ver este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí Obviamente más abajo están mis temas personalizados. Pero entramos y vamos a ver aquí la última versión de los dos principales desarrolladores. La primera es la 16.10 de AlexMods, la cual se actualizó el día de hoy 24 de abril. La otra es la versión de HeyMods, la cual tiene publicidad aunque tiene temas animados. Pero la que nos compete es la primerita. Una vez que entramos al enlace vamos a poder iniciar la descarga de Mediafire.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 o Instagram, donde siempre te voy a mandar muchos tips de redes sociales Y sobre todo, consejos muy buenos de seguridad informática Papá. Y ahora, una vez que ejecutamos el instalador de WhatsApp Plus Ya sea porque acabas de desinstalar tu WhatsApp normal O porque simplemente estás actualizando la versión de tu WhatsApp Plus Le damos a instalar y lo primero que vamos a ver aquí es que a partir de hoy una característica del Play Protect es que ahora te va a avisar de que es posible que esta APK sea dañina. Entonces le vamos a hacer clic en el botoncito de detalles y te aclaro que para nuestros amigos de Play Protect Google cualquier aplicación que no esté en su propia Play Store de Google puede ser dañina. Así que en este caso sabemos que no lo es y le vamos a dar a instalar de todos modos. Y un dato curioso, una vez que termina la instalación... El Google Play Protect le hace un análisis a esta APK que estamos instalando y ellos mismos nos indican que esta APK es una APK segura. Así que tranquilamente vamos a continuar la instalación y la configuración de tu WhatsApp Plus. Le vamos a dar a abrir y en este caso yo ya tenía instalada la versión anterior de WhatsApp Plus así que solamente se me actualiza y ya tengo inclusive guardada mi configuración anterior de mi tema de WhatsApp Plus. Y ahora lo que te voy a decir es muy importante. A partir de este momento es muy probable que te lleguen notificaciones que te indiquen que si quieres desinstalar una APK que puede ser dañina. Abajo inclusive dice Whatsapp es posible que esta app sea dañina. Pero no le desinstalar. En realidad algunos usuarios para eliminar esta notificación que puede ser un poco molesta. ¿Qué es lo que hacen? Van a ajustes y desactivan el Play Protect. Pero no te recomiendo que desactives el Play Protect. Ya que el Play Protect justamente se encarga de protegerte de que no se instalen aplicaciones maliciosas. Entonces vamos a dejarlo activado. ¿Y qué es lo que debemos hacer realmente para que no salga esta notificación? Pues no olvides que esto es una notificación como tal. Así que solo desactiva las notificaciones del Play Protect en la barra de estado. Y listo, tú seguirás protegido. Y ahora te estarás preguntando...